Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a ver la siguiente parte de tablas sin agrupación. Veremos lo que tiene que ver con los diferentes tipos de diagramas. Aprenderemos a manejar el diagrama circular o diagrama tipo torta. También veremos el diagrama de barras, el histograma de frecuencias y no antes, el polígono de frecuencia. Vamos a ver estos temas, así que este video va a estar muy bueno. Así que, no siendo más, comencemos. Vamos al computador para comenzar a desarrollar nuestro ejercicio. Importante, desarrollen todo esto en un Excel para que puedan verificar que todo les esté dando correctamente. Recuerden que este ejercicio ya lo hemos planteado con anterioridad. Este ejercicio lo que trabajamos primeramente fue toda la parte de la marca de clase, frecuencias, relativa, absoluta y sus frecuencias acumuladas. Pero vamos a trabajar de nuevo con esta tabla que se encuentra acá para empezar a desarrollar diagramas a partir de ella. No olviden que estamos trabajando datos no agrupados o datos sin agrupar. Así que vamos a analizar cómo podemos desarrollar un diagrama a partir de estos datos. Generalmente cuando tenemos que analizar este tipo de datos, siempre vamos a trabajar con esta frecuencia. No olviden que esta frecuencia es la frecuencia absoluta. Y esa frecuencia absoluta la podemos analizar ya sea a partir de diagramas circulares, diagramas barra, o también de histogramas de frecuencias. Entonces vamos a comenzar primeramente con el diagrama circular. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a aprovechar todas las herramientas que nos ofrece Excel a la hora de graficar o desarrollar diagramas. Vamos a seleccionar primeramente estos datos que se encuentran acá y vamos a ir a la parte de arriba donde dice insertar. Esto no cambia en ningún tipo de Excel, sea el que ustedes manejen, siempre van a encontrar estas herramientas. Vamos a insertar y vamos a buscar todos los de ese gráfico recomendados. Y por aquí vemos diagramas y vemos por acá un diagrama circular. Entonces vamos a seleccionar el diagrama circular. Lo podemos seleccionar de forma 2D o también lo podemos hacer en 3D. Como nos interesa en 3D, vamos a desarrollar este diagrama que está aquí en 3D. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escogerle un estilo, vamos a seleccionarlo. Y miren que en la parte de arriba nos seleccionan diferentes tipos de diagrama circular. En este caso vamos a tomar el que está aquí. Y aquí ya podemos ver que nos da una serie de valores que tenemos acá. Pero vamos a hacerle un pequeño cambio. No lo vamos a llamar FI, sino que le vamos a llamar a esto diagrama circular de frecuencias. Diagrama circular de frecuencias. Ahora, para que nos quede mucho más completo este diagrama, vamos a analizar en la parte de aquí y vamos a completar esta tabla. Esa tablita que está acá, ponemos aquí unos colores, lo vamos a desarrollar con unas marcas de clase. Entonces vamos a ir a este lado y vamos a decir seleccionar datos. Y en la parte que está de este lado le vamos a decir editar. Vamos a cambiar esa selección por la marca de clase que tenemos acá, que son estas que están aquí. Ya teniendo esas marcas de clase, le decimos a Aceptar. Y podemos ver que ya ahora nos queda corroborado tanto cada una de las porciones del diagrama con los valores de marcas de clase. O sea que cada marca de clase corresponde, por ejemplo, 300. Podemos ver este color. Quiere decir que cada una de estas frecuencias absolutas tiene ese porcentaje. Esto ya está calculado en el Excel. O sea que no hay ningún problema y podemos trabajar con este diagrama circular. Ahora vamos a mirar un siguiente tipo de diagrama, que es el diagrama tipo barras. Así que continuemos con él. Antes de continuar, quiero recordar que contamos con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Una empresa especializada en productos para el aseo, tanto a nivel hogar como para instituciones. Y no olviden que es una empresa manizaleña. De igual forma, vamos a ver algunos de sus productos como son el sellador de pisos en sus diferentes colores y diferentes presentaciones ahora bien la empresa está lanzando un nuevo producto y qué mejor para estas épocas de navidad que son los velones y velas los pueden encontrar en diferentes colores y diferentes presentaciones también no olviden que los pueden contactar a través del teléfono que aparece en pantalla ahora sí continuemos con el tema Vamos ahora a desarrollar un diagrama de barras. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? No olviden que estamos trabajando con la frecuencia absoluta, o sea que vamos a seguir trabajando con esta tablita que está aquí, pero trabajando con estos datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar estos dos, aunque podemos seleccionar solamente este para ir organizando, y le vamos a decir insertar, pero ahora ya no vamos a trabajar este lado, sino que nos vamos a ir por acá y vamos a buscar donde dice columnas en este caso no vamos a trabajar con columnas en 3D sino que vamos a trabajar con columnas en 2D ya que son las que generalmente se utilizan a la hora de analizar datos vamos a seleccionar estas columnitas y las vamos a poner acá ahora, cambiamos el nombre le vamos a decir a esto que se llama diagrama de barras entonces ponemos acá Diagrama de barras. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Vamos a seleccionar los datos que corresponden a las marcas de clase, porque aquí estos valores no, no nos indican nada. Entonces vamos a decir a este lado y vamos a decir seleccionar datos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar aquí editar y vamos a coger nuestras marcas de clase, que son estas que tenemos aquí. Seleccionamos las marcas de clase y le cerramos aquí, esta partecita, dando a aceptar. Y miren que estos valores de acá ya cambiaron. Le Vamos a decir aceptar. Y podemos ver nuestro diagrama de barras. Aquí tenemos cada una. Estos valores que están acá corresponden a las frecuencias. Y esto a las marcas de clase. Este es un diagrama de barras simple. Vamos a ver ahora cómo se puede trabajar con este diagrama de barras para convertirlo en un histograma de frecuencias. Entonces veamos, vamos a tomar entonces esta tabla de referencia para empezar a modificar. Espero que todo esté quedando claro, no olviden que pueden pausar el video para ir analizando e ir corroborando en el Excel que ustedes están desarrollando. Vamos entonces a cambiar a nuestro histograma de frecuencias. Ahora vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con el histograma de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Para ello vamos a utilizar nuestro diagrama de barras y vamos a copiarlo para tenerlo acá. de copiar. Vamos por acá. Copiar. Y lo vamos a poner por este ladito. Y le decimos pegar. Para que vean la diferencia del diagrama de barras y no olviden que este es un histograma de frecuencias. Pero vamos a poner acá histograma con polígono de frecuencia. Vamos a poner acá histograma. Con polígono de frecuencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La información que tenemos nos sirve tal cual como está el diagrama de barras, pero debemos hacer una pequeña duplicación de estos datos. Entonces, vamos a seleccionar de nuevo los datos. Vamos a decir acá, seleccionar datos y vamos a tomar, agregar una fila en este lado de acá. Vamos a agregar aquí. Y vamos a seleccionar en esta partecita lo que tiene que ver. Vamos a poner en este caso que esto va a ser el histograma. Pongamos pues acá. O histograma o polígono. Vamos acá polígono. Polígono. Y vamos a seleccionar estos datos que están a este lado. Cerramos acá y le decimos aceptar. Vamos mirando cómo va quedando. Y pueden ver que se genera. Otra columnita de otro color. En este caso la podemos ver que es de color zapote. Como que si fueran dos columnas, a pesar de que se repiten. Pero no olviden que cuando hablemos de un histograma de frecuencias, estas columnas se unen y en medio de cada una de ellas se genera una línea que se va uniendo a cada una de estas diagramas, a esas barras, generando el polígono de frecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar solamente las de color naranja. Lo Seleccionamos acá y vamos de nuevo a insertar. Pero en este caso ya no vamos a hablar de un diagrama de barras. Vamos a buscar nuestra línea que nos va a generar el polígono de frecuencia. Entonces vamos a ir acá, buscamos las líneas y buscamos esta línea que está acá. En este caso sería esta. La seleccionamos y podemos ver que generamos una línea en cada una de esas barras. Pero nos falta solamente un pedacito para tener nuestro histograma completo. Y es que necesitamos que se nos genere ese bloquecito para que no se vea así separado, sino más bien junto. Entonces vamos a seleccionar. Entonces ahora nos vamos a ir a estos datos. Nos paramos acá y vamos a decir relleno. Vamos acá. Vamos entonces seleccionando una de las barritas que tenemos acá y le vamos a dar doble clic. Y nos va a aparecer esto que tenemos a este lado. Podemos ver que dice opciones de serie. Acá podemos ver unas columnas. Acá tenemos una especie del bote de pintura. Vamos a concentrarnos primeramente en este lado. Donde dice ancho del rango, vamos a llevarlo al 0%. Ya vamos a ver qué va a pasar. Ponemos acá 0%. Y vamos a volver a esta partecita. Donde está esta columnita de acá. Entonces no olviden. Ancho del rango 0%. Y ahora. Vamos a seleccionar una de estas columnas que está acá. Y le vamos a dar doble clic. Lo vamos a seleccionar acá. Y le damos doble clic. Se nos abre una parte donde dice formato de punto. Vamos a mirar. Aparece aquí. Una cubeta. Este diagramita. Y este diagrama de barras. En la parte donde dice ancho del rango, muy importante. Vamos a poner aquí, este valor lo vamos a cambiar. Y le vamos a poner el 0%. Esto es clave para que nos vaya quedando nuestro histograma. Entonces ponemos 0. Y ahora nos vamos a ir a donde está esta cubética que está acá. Miren que se unieron esas barritas. Ya se pueden ver como una especie de columnas unidas. que es lo que tiene que ver con un histograma? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar de forma más práctica la parte donde dice borde y recuerden, entonces, estábamos acá en, el, en la cubeta, bajamos, decía relleno, más abajo está la parte de borde y vamos a seleccionar donde dice línea sólida. Seleccionamos allí y podemos hacer lo siguiente. En la parte del borde, quiere decir que son las linecitas que están acá. Las podemos poner de un color, podemos leer en este caso que sean negras. Y en la parte de relleno podríamos cambiar este color que está acá. Y lo vamos a poner, por ejemplo, que sé yo, podemos, puede ser un color verde. Pero podemos hacerlo para todo. Para todas. O, o indiferente, seleccionamos todo y le decimos color. Y lo podemos pintar en este caso que sea, en este caso, seleccionemos aquí. Todas las columnas, miren que todas están seleccionadas y le vamos a poner un color, en este caso que sea, puede ser un amarillo, sean todas de amarillo, y miren que todas estas líneas que están acá, ya se encuentran de un color, que en este caso, eh, no olviden que el borde lo hemos puesto de color línea sólida, y color negro, entonces miren allí, se ve totalmente todas las columnas seleccionadas, y aquí tenemos todo el diagrama, entonces, importante, si yo quiero Cambiar cada uno de los colores. Yo puedo ir seleccionando cada una de las barritas. Y irles cambiando el color. Podemos hacer este azul. Esta la podemos poner de otro color. Y indiferente. Entonces podemos llenar cada una de estas barras. Del color que queramos. Y eso nos personaliza mucho más nuestro histograma. Entonces no olviden. El histograma son todas estas barras que se encuentran ya unidas. A diferencia de estas que estaban individualmente. Y el polígono es la línea que está uniendo cada una de ellas. Este es el polígono de frecuencias y este es nuestro histograma. De esta manera se grafica un histograma con polígono de frecuencias. Con esto daríamos por concluida esta siguiente parte de nuestro curso de estadística. La próxima semana vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los temas de media, moda,